Muchas gracias a los alumnos de diferentes carreras, de relaciones internacionales, a ADE o periodismo, que nos acompañan hoy en este seminario. Tenemos hoy a, a una figura muy importante, a todo un arquitecto de lo que es la imagen de España en el mundo. Gracias en más medida a su trabajo, a la coordinación con con los actores más importantes del sector turístico español, España hoy es toda una potencia mundial en turismo. Y esa imagen que inmediatamente relacionamos de España como un centro turístico de primer nivel y como la internacionalización de las empresas españolas en el extranjero, se la debemos precisamente a, al doctor Adolfo Fabiérrez. El doctor Adolfo Fabiérrez... Es para el Consejo eh, Mundial del Turismo eh, el, el embajador para América Latina y para España. Y al mismo tiempo ha estado trabajando estrechamente con la Organización Mundial de Turismo, con el secretariado, también como asesor directo del secretario. Su currículum es impresionante. Tardaríamos mucho en, en detallarlo. Eh, re recientemente está trabajando con el gobierno de Arabia Saudita precisamente para montar toda la estrategia de este país con un centro global del turismo que va a ser referencia mundial, internacional. Y está asesorándolos eh, directamente también en este tema, como lo ha hecho a, a muchos gobiernos de América Latina, como lo ha hecho con el propio gobierno español. Él es además un empresario muy importante, muy, muy relevante. Ya en los 70s, finales de los 70s y 80s, eh, formó dos empresas que fueron eh, pilares en, este, en esta estrategia de internacionalización del turismo. Una de ellas es eh, USA, ¿no? que tenían un grupo muy importante de hoteles y que lograron llevar a lo que hoy es República Dominicana, a lo que hoy es Cancún, todas estas grandes cadenas de hoteles, Melilla, Barceló, etc., el contexto de América Latina. Luego formó también en el 82 otra gran empresa que llegaron a tener 600 hoteles, eh, que era Occidental, que es uno de los grandes referentes también del sector turístico. Pero no queremos escucharme eh, a mí, sino queremos escuchar eh, al embajador, al doctor Favieres. Eh, es una gran oportunidad él quiere tener este diálogo abierto también con ustedes, entonces no desaprovechen la oportunidad para hacer buenas preguntas de tenerlo el día de hoy con nosotros. Adolfo, muchísimas gracias por acompañarnos a la Universidad Francisco de Vitoria. No sé dónde, dónde preferís que esté, ¿aquí en o ahí? Bueno. bueno, ante todo yo... Quería, primero, actualizar un poco lo que dice mi buen amigo Ar Ar Armando y tal, cuando habla de arquitecto. A mí ya me costó mucho esfuerzo ser ingeniero y no estoy dispuesto a empezar otra serie de esfuerzos para ser arquitecto. Pero, en todo caso, quiero agradecer mucho a la universidad y, en este caso concreto, a mi buen amigo Armando, que me dio dado la oportunidad de estar con ustedes aquí. O sea, yo doy bastantes charlas por ahí, por el mundo, y pero las que más me gustan son con las cuando tengo la oportunidad, como ahora, de entrar en contacto con la universidad, o sea, con personas jóvenes, ya que yo dejé de serlo hace mucho tiempo, pero en espíritu todavía creo que lo soy, y tratar de convertir esto no tanto en una charla mía, no tanto en un monólogo, como en un diálogo, así que a ver si se animan ustedes luego a hacerme preguntas. Cuanto más comprometedoras, pues mejor serán las preguntas y espero que lo sean las respuestas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos organizamos. Yo voy a dividir mi presentación en cinco temas para que os orientéis. Uno es un poco la historia del turismo, otro es dónde está ahora el turismo, tercer lugar cuál es lo que qué es lo que caracteriza al, al, al turismo que a veces no se expresa muy bien. Luego entraremos a comentar un poco el desarrollo de los destinos turísticos, es decir, el turismo desde la perspectiva del que recibe a los turistas. Y finalmente, pero como dirían las not list, hablaremos un rato sobre sostenibilidad, que es yo creo el tema más importante que tenemos, que tenemos planteado. ¿no? Consecuente con esto, si echamos una mirada hacia la historia, a mí siempre me habían enseñado cuál era, y había leído mucho, el oficio más antiguo del mundo, pero yo no estoy de acuerdo, el oficio más antiguo del mundo es el, el turistero, el, el turismo en general. Y si echamos una mirada hacia la historia, pues podemos ver cómo hubo antes de 600 años antes de Cristo, una de las siete maravillas del mundo, que eran los jardines colgantes de Babilonia, que atraían cantidad de visitantes. No, no hay un registro, evidentemente. Y es un poco el antecedente, me gusta decirlo, de lo que era el turismo cultural. Como después pues, entramos en, en otra actividad Prácticamente turística, que fueron los Juegos Olímpicos de Olimpia, que duraron casi 400 años y que es el antecedente del turismo deportivo de hoy día. Como en el caso del turismo religioso, supuso el comienzo de las peregrinaciones a la Meca, que empiezan en el año 628 cuando el profeta Mahoma va con 1.400 seguidores a. ...a la Meca y de ahí nace esa fuente de turismo que hoy recibe aproximadamente como 20 millones de turistas religiosos en Arabia Saudita. Un sector que todavía está por explotar el turismo religioso en muchos sitios. Y también podríamos hablar en México del de caso de... Yo quiero mucho México y voy con mucha frecuencia allí porque tuve muchos negocios allí y he dejado muchos amigos... ...pues hay un sitio arqueológico muy poco conocido... ...que se llama El Mirador... ...y es muy poco conocido porque es dificilísimo llegar, llegar a él... ...que está, pero bueno, realmente está en lo que ahora es Guatemala... ...en la selva del Petén... ...y que llegó a tener unos cientos de años después de Cristo... ...100.000 habitantes... ...y que tenía cantidad de, crearon ciudades satélites... ...y que iban allí a, a Mirador... A, ...a su tianguis, o sea, a intercambiar... La, la, sus compras, no sé muy bien de qué tipo de compras, seguramente serían alimentos, etcétera Y que es un poco, si quieren ustedes, el, el comienzo o el antecedente del turismo de compras. Quiero decir con esto que, que el turismo ha sido... El turismo... Yo siempre digo que en el turismo tendría que jugar un papel muy importante los sociólogos. Porque el, el turismo está absolutamente vinculado a la sociedad. Es decir, cada actividad de la sociedad genera turismo. Hay turismo, bueno, ustedes lo saben, también como yo, de todas las características, desde ir a visitar campos de concentración, o la isla donde estuvo preso Nelson Mandela, o turismo, de todo. ¿Por qué lo hay? Pues porque el ser humano, y ustedes me dirán si tengo en la razón, el ser humano le encanta viajar y conocer. Yo no conozco a nadie que me diga, no, a mí no me gusta viajar, yo no quiero conocer otras gentes, otros ambientes, no, no, yo me quedo en mi casa... Yo no conozco a nadie, no sé si ustedes conocerán a alguien. Quiero decir, y esa es una actividad que impregna el carácter del turismo, como veremos un poco más adelante. ¿no? Siguiendo con la historia, el, no sé si ustedes saben de por dónde viene, de qué viene la palabra turismo. El origen de esto es que en el siglo XVII y sobre todo en el XVIII, los grandes herederos de las nobles y de las fortunas de Inglaterra, del Reino Unido en realidad, eh, y hacían un, lo que ellos llamaban un gran tour, ese gran tour duraba pues como seis meses, hasta dos años, era un gran tour por Europa, acompañados de un tutor, y entonces visitaban, básicamente, visitaban Francia, Italia, sobre todo, y Alemania, porque sus padres querían que sus herederos, en todos los sentidos de la palabra, tuvieran una idea un poco más yo, ecuménica y que todo no eran las islas británicas, sino que se enteraran de cómo había sido la historia, cómo se hacían los negocios, etc. Y eso de Grand tour, pues lo acuñó una expresión, un cuba católico inglés que se llamaba Fernando, no, perdón, Ricardo, Richard Lascelles, ...que acuñó la palabra turismo... ...como derivado del Gran Turismo... ...y de ahí viene la palabra, la palabra turismo. Luego otro hito importante en el turismo... ...es el de Thomas Cook... ...ustedes saben que Thomas Cook... ...como nombre marca comercial de la empresa... ...ha perdurado hasta hace muy pocos años... ...donde la empresa quebró... ...o sea, no resistió el paso de... ...de, de ya de, de, de mil años... ...o de más de mil años... ¿no? ...pues Thomas Cook... Fue el primero que organizó un viaje en tren desde Harburg a Leicester, como de 500 pasajeros. Y es una versión anticipada de lo que era el todo incluido. Se organizó un programa de viaje donde incluía una serie de actividades, etcétera, Y este fue el que, con el tiempo, con unos pocos años más, inventó los vouchers, inventó los travel checks, que ahora ya no se usan, pero cuando yo era joven se usaban bastante. Es decir, este fue uno de los hitos en el, en el turismo. Pero a mí el, el, el hito o el milestone que, que yo le concedo mucha importancia es la Declaración de los Derechos Humanos. Que eso, las Naciones Unidas se reúnen en París en 1948 y firman la Declaración de Derechos Humanos. Y en el artículo 24 esa declaración reconoce el derecho de los trabajadores a tener vacaciones pagadas. Y eso abrió la puerta a que, en de, debida de medida, estas gente, los trabajadores, que en general lo somos todos, o casi todos, pudieran tener derecho a tener vacaciones y, sorprendentemente, para aquella época, que les pagaban por no trabajar. Y entonces abrieron la puerta a un mercado importante del turismo dentro de una cierta medida. Y yo creo que esto no se ha resaltado suficientemente. En España, para ir cambiando y centrando el foco en España, también... No sé, tuvieron alguien tuvo una cierta visión de futuro y creo hace ahora, 100 años, el Patronato Nacional de Turismo, que más tarde se llamó Dirección General de Turismo, cuando en España hace 100 años no había, no había turismo. Y luego, en 1951, que también hace muchísimos años, sobre todo para ustedes, no para mí, 1951 se crea el Ministerio de Información y Turismo. Cuando España recibe en ese año 1.263.000 turistas. Es decir, ya, ya se, se veía y desde entonces no ha cambiado, pero que el turismo merecía tener un rango de ministerio, pero no de ministerio único. España nunca ha tenido ministerio de turismo. Siempre han puesto turismo pues con comercio, con industria, con... Cualquier cosa, pero nunca ha habido, y es una reivindicación que los empresarios españoles siempre lo han tenido muy a mal, no importa el gobierno que sea, desde 1951 no ha habido un Ministerio de Turismo en España. Y tengo que decirles que yo tengo una, una, una opinión que dirigiera de todos mis colegas, yo no creo que haga falta un Ministerio de Turismo. O sea, el Ministerio de Turismo tiene que ser encargado a alguien que esté en la presidencia del gobierno y que dependa de la presidencia del gobierno. Porque el turismo, como veremos más adelante, es muy transversal y no se le puede encajar como el ministerio de sanidad o de relaciones laborales o de consumo o de lo que sea. Un dato curioso que estaba yo repasando esta mañana es que en 1963, nada menos el Banco Mundial hace un informe y entonces sobre España, entonces dice que el turismo en España es un fenómeno pasajero y que no tendrá continuidad. Cuando España ya recibía entonces 11 millones de turistas. Esa fue la profecía del Banco Mundial, de que España sería un... el turismo sería un fenómeno coyuntural. Lo digo para desmitificar un poco las predicciones que hace muchas veces el Banco Mundial o el Fondo Monetario, etcétera, y que están un poco alejadas de la realidad, ¿no? Bueno, ya no, no quiero... No, hacer más énfasis en la historia. Vamos a ver, yo les voy a dar muy pocos datos, porque creo que los datos son accesibles a todos ustedes a través de internet en una serie de sitios y por tanto datos los justos. ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Con datos del año 2019, prepandemia por tanto. A nivel mundial el turismo supuso el 10.3% de la economía y el 10% de los puestos de trabajo que había en el mundo para que ustedes tengan una idea de lo importante que es, es el turismo. Y yo no quiero ser como cualquier profesor que cree que su asignatura es la más importante, que es un fenómeno que estarán de acuerdo, que se da con mucha frecuencia, ¿no? Pero está claro que el turismo, no me cantan, es uno, sino el que más actividad, más importante que hay a nivel mundial. Para centrar un poco el tiro, cuando hablamos de turismo, en términos económicos, el turismo, el 80% de la economía turística es por viajes de placer y el 20% para viajes de negocios. Y mirándolo de otra óptica, los, la, siempre desde el punto de vista de la economía del turismo, el 82% lo generan los turistas nacionales y solamente el 18%... Lo generan los turistas extranjeros Porque a veces se nos llena la boca Hablando de turistas Cuando en realidad son solamente turistas extranjeros Cuando en España decimos Que 1900, en 2019 perdón, Hubo 85 millones de turistas 85 millones de turistas extranjeros Pero claro, esto de las estadísticas Ahora le daré un comentario La previsión para no distraerme Para el 2022, para este año Es que la economía le faltará un 4,5% para llegar a la que hubo en 2019 y un 8,3% un 8, un 8, los puestos de trabajo que el turismo había generado en, en 2019, siempre a nivel mundial. La previsión es que el año que viene prácticamente se alcance o se supere en un 0,1 0,2 los niveles prepandemia lo que pasa con las estadísticas, porque ustedes ya saben que siempre se dice que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Pero hablando de las estadísticas, algo que yo mi, mi tránsito por la Organización Mundial de Turismo o por otras entidades no he podido convencer es que cambien el modelo estadístico, es decir, las estadísticas que hace la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas habla de número de turistas internacionales y España le adjudican prepandemia siempre 85 millones. Pero para ellos tiene la misma importancia el turista que se queda una noche en un país extranjero o el que se queda un día de noches. Y eso no tiene ningún sentido común. ¿no? Necesita, había que hacer las estadísticas por el número de estancias o de nuités, que dirían los franceses, o de Parks nights en, en inglés, que genera el turismo. Porque no es lógico pensar que tiene el mismo impacto, a quien se queda una noche o a quien se queda una semana. Pues Esto ha sido, ha sido incapaz de convencer a quien tiene la decisión de, de hacerlo y luego otro tema que también las estadísticas dejan mucho que desear pero es un tema conceptual y en el World Travel and Tourist Council pues estamos haciendo un esfuerzo por difundir esto es que generalmente cuando se habla de puestos de trabajo, se habla de los puestos de trabajo que genera el turismo, directos e indirectos pero les falta por computar que en el WTTC, en el World Trade Tourist Council, se hace los inducidos, es decir, ¿qué son los puestos de trabajo inducidos? Pues que los empleados en turismo cuando van y se compran un par de zapatos pues contribuyen también a generar un impacto económico y a crear puestos de trabajo es decir, no solamente son el directo y el indirecto sino que indirectamente contribuyen a generar una actividad económica, insisto no los turistas que vienen, sino los empleados turísticos directos e indirectos. Es decir, que hay tres, tres categorías. Y de, los, de cada 100 empleos, en total, un, un 32% son los directos, un 50% los indirectos y un 18% los inducidos. Y con esto les prometo que no les doy más cifras, o sea, no tendrá que tomar más apuntes. Ya se han terminado las cifras. Ahora vamos a, a los razonamientos, es decir, a las características que tiene... ...o que caracterizan al, al turismo, y espero que esto le resulte de algún interés más que la aridez de los, de los números. Las características del turismo son básicamente dos, sus señas de identidad. Una es la transversalidad que supone el turismo, es decir, no hay absolutamente, y lo digo de una manera rotunda... ...ningún sector de actividad económica tan transversal como ese del turismo... También es cierto que esto lo que hace es que el turismo sea muy vulnerable, es decir, hay toda una cadena de valor que viene afectada, pues, por ejemplo, tengo anotados aquí, y seguro que hay más, la seguridad personal, la seguridad jurídica, la movilidad, las comunicaciones, la sanidad, la cadena alimenticia, la formación profesional, la energía, el marco laboral, la fiscalidad, es decir, no, y por eso decía yo, tener a encerrar el turismo en un ministerio solo, contrariamente a lo que opina la mayoría de la gente, eh, no es ninguna buena idea. Yo publiqué alguna vez algún artículo que no me trajo ninguna simpatía diciendo que yo no quería un ministerio de turismo, que yo quería un gobierno de turismo, porque el turismo afecta y viene afectado por cantidad de cosas como no lo afectan, por yo que sé, una fábrica de cemento, o no sé, o una fábrica de. Vamos, una embotelladora de agua mineral o cosas parecidas ¿no? Esta es la primera característica que es muy vulnerable. La grandeza del turismo lleva aparejada también el mayor grado de vulnerabilidad que tiene. Y lo hemos visto en los años 2020-2021 con el COVID-19, el sector que fue más, digamos, herido, afectado por el COVID, sin duda fue el, el turismo. Y eso arrastró una serie de efectos precisamente por la capacidad de generar actitudes y actividades que tiene el turismo. ¿no? Y luego hay otro tema que pasa generalmente muy desapercibido, y es que en el turismo, como en ningún otro caso, no es el producto el que va al consumidor. ¿no? Es el consumidor el que viaja al producto. Y eso solo ocurre en turismo. Y esto que parece una frase ocurrente en nada tiene una importancia capital. Es decir, esto es lo que hace que la actividad turística tenga que estar un poco, digamos así, concertada entre el sector público, el sector privado y cada vez más por los residentes, que hasta se decía, no, un partenariado público-privado ahora hay que contar cada vez más entonces, con el público, con el privado y con la sociedad, que muchas veces y ustedes lo han visto en el caso de Barcelona también en Palma, antes de la pandemia que rechazaban el turismo es decir, no queremos turismo, turismo home etcétera, porque los residentes cuentan y cada vez más hay otro tema también que es importante un, un matiz de, de señalar y es que el turismo está ligado no ya, a ver cómo se lo puedo explicar con precisión, a la tecnología, es decir, la tecnología no cambia el turismo. La tecnología cambia los hábitos de la sociedad y, por tanto, el turismo tiene que adaptarse a sus, hábitos, a sus cambios de la sociedad. Pero no está afectado por la tecnología, salvo temas muy puntuales. Y a mí me gustaría dejar claro este tema porque se habla de un nuevo turismo, no hay un nuevo turismo turismo siempre lo mismo, es decir personas sirviendo a personas y eso no puede cambiar a nadie es decir, el, esto yo lo tengo y lo he experimentado y ha sido un poco el moto la razón de, quizá del éxito de alguna actividad anterior de alguna compañía mía no luego hay que tener en cuenta otra segunda otra, señal de identidad que yo decía y es que el el turismo vende un producto perecedero. Es decir, el avión de Iberia que acaba de salir ahora, el puente aéreo para Barcelona y que lleva un asiento vacío, ese ya no lo puede recuperar porque no podrán vender dos veces el asiento. Y con las noches de hotel, pues pasa exactamente igual. No es como el que fabrica agua mineral que dice, bueno, hoy no he vendido una botella, pero mañana vendo dos, y es prácticamente lo mismo, hace el mismo efecto. No, el turismo, en la noche que pierde un hotel, el asiento que vuela vacío de un avión, eso ya es irrecuperable. Y este efecto de que el turismo sea perecedero está al origen de muchas decisiones que se toman en turismo y que no tiene sentido tomarlas en, a poner el ejemplo de la fábrica de cemento, que si no vende un saco y mañana no vende dos sacos, es exactamente igual. ¿no? Y este es un tema al que yo creo no se le da la, la relevancia posible. Y luego insistir en que la tecnología... Eh, no, no es que el turismo no esté ligado a la evolución de la tecnología Sino está ligado a la evolución de que la sociedad experimenta como consecuencia de la tecnología Es decir, ustedes van a permitir ahora que como ingeniero aeronáutico Yo rompo una lanza por la aviación comercial y por la industria aeronáutica en, en general Es decir, claro, ustedes no lo han vivido, pero hace 50 años Cuando yo decía mis primeros piritos. No sé qué voy a intentar. Decía que hace 50 años el tema de la aviación era completamente distinto. Es decir, un pasaje de avión desde Iberia, desde Madrid al Caribe, pues era prohibitivo. Es decir, las compañías aéreas se llamaban compañías aéreas de bandera. ¿Por qué? Porque cada país hacía su compañía aérea para lo cual compraba una serie de aviones. Ahora ya los aviones no se compran, los aviones se alquilan. Es decir, ustedes y yo mañana podemos hacer una línea aérea sin dinero, prácticamente, o sea, alquilando aviones. Basta que tengamos un cierto crédito o credibilidad. Y esto es lo que ha producido la proliferación de líneas aéreas y, como ustedes saben, la competencia es lo que hace avanzar las industrias y las actividades. Y tal. Entonces, la, las líneas aéreas, además, se han tenido que desenvolver en, una, se desenvolve todavía en un ambiente de, de oligopolio, cuando no de monopolio. Es decir, no hay más que dos fabricantes de aviones de cuerpo ancho, que son Boeing y, y Airbus. No hay más que dos sistemas de reserva globales como son Apolo y Sabre no hay más que tres fabricantes de motores para bienes grandes pratt Whitney, Rolls-Royce y General Electric y generalmente no hay más que un aeropuerto para ir a un sitio es decir, no pueden elegir, entre. están acostumbradas las líneas aéreas a moverse en un mundo oligopolístico, o incluso monopolístico y esto es importante saberlo se dice mucho en contra de la aviación porque tiene fama de ser una industria muy contaminante. Y quitándolo de muy, estoy de acuerdo, es una industria contaminante. Contamina el 2.4 de todas las emisiones globales, se deben a la, a la aviación. Pero esto está bajando permanentemente. Lo que ocurre es que la demanda de aviones y de vuelos y tal es una demanda creciente. Entonces, se calcula que cada 15 años se dobla la flota aérea que vuela en, en el mundo. Actualmente hay... ¿Cuántos aviones creen ustedes que hay en el mundo? Aviones comerciales. ¿O cuántos aviones creen que están volando ahora mismo? ¿O sea, ahora mismo, ¿cuántos vuelos hay en, en el aire? A ver, ¿alguno de ustedes si quiera...? Ahora, si pudiéramos sacar una cifra de los vuelos que hay en este momento, están volando por el mundo, los que están volando... Perdón. No digo no bien. No, no hay 500 mil aviones. No hay 500 mil aviones. A. Mil. No demasiado poco. 2000 no, poco, frío frío. Caliente caliente. Sí, hay aproximadamente 18.000 aviones en este momento Si tuviéramos capaces de hacer una foto De todo el universo Encontraríamos 15.000 avioncitos Plantados y tal Entonces eh, Claro, contamina Contamina porque pues, No quiero esto convertir en una serie de preguntas Pero en el 2021 La aviación comercial Quemó ¿Saben ustedes cuántos litros De combustible o sea, de queroseno de combustible fósil, 200.000 millones de litros de combustible. Y eso es lo que genera el 2,4% del total las emisiones que hay en el, en el mundo. Por tanto, yo creo que no se puede demonizar tanto la aviación comercial, la que está haciendo esfuerzos en los aviones de última generación, ya son mucho menos contaminantes. Lo que pasa es que hay... Fíjense ustedes, para hacerse una idea, a principios de este año hicieron una, una prueba, lo hizo una compañía española, Vueling, y organizó un vuelo desde Barcelona hasta León. Y entonces dijo, vamos a hacerlo en condiciones óptimas, y quiero decir que, abro paréntesis, el espacio único europeo, el European Single Sky, el espacio único europeo, Todavía no se ha puesto en marcha. Es decir, un avión que salga de Madrid y que quiera ir a Estocolmo tiene que atravesar primero el espacio aéreo español, porque cada país de la Unión Europea retiene su, el control de tráfico aéreo. O sea, tiene que ir de, de España a Francia, por donde dice quien sea de España. Luego de Francia a, supongo, más o menos a Alemania. Luego de la Alemania a Dinamarca. De Dinamarca, si hubiera un espacio único europeo, gestionado de una manera única, y yo no entiendo por qué la Unión Europea no consigue hacer esto, las emisiones se reducirían un 20%. Solamente con esa medida. O sea, no hace falta hacer nada más que firmar un decreto, quien tenga autoridad para ello, la Unión Europea, y decir, de ahora en adelante, Eurocontrol va a tomar en sus manos no ya la coordinación de todos los 26 países miembros, sino que va a manejar. tal Entonces, un avión que tenga que ir de aquí a Estocolmo irá por la ruta más corta. Entonces, hicieron este experimento con un avión, una 320 NEO, y dijeron, vamos a, a usar. El combustible biocombustible, es decir, el en inglés SAF, Sustainable eh, Aviation Fuel. Vamos a usar un avión de última generación, el A320neo, y vamos a utilizar por esta vez que nos dejen hacer el, el itinerario más directo entre Barcelona y Lyon y no el que imponen las autoridades de España y de Francia. Que, por cierto, la ruta tenía 16% menos de kilómetros de distancia que la que hubiera tenido que recorrer de la otra manera. Y entonces, pues ahorró el 72% de las emisiones. Ese vuelo, el 72%, que se reparten. Ahorró un 50% por el combustible, por ser un combustible. Un 20% por esto que digo yo del, del cielo único europeo y un 30% por el avión, porque emite mucho menos que sus predecesores. Entonces, bueno, pues eh, esos son los, son los datos, y no son opiniones, esos son los datos. Por tanto, quiero decir que, aunque la aviación sea un contaminante, que lo es, no es el que más lo hace y no es el que más reacio está a implementar eso. Sobre todo en un momento en que después de los años 2021 y 2022... Las compañías aéreas que están agrupadas en Yata, entre todas ellas, han perdido la bonita cifra en sus libros de 250.000 millones de euros. Han perdido entre todas. Entonces, el problema del, de los biocombustibles, o sea, del, del sustainable aviation, uh, whatever, este es, es como seis veces más caro que el queroseno normal. Entonces tú te acercas una línea aérea, tocas su puerta y dices, oiga, mire, que yo, usted tendría que ser más, más uh, bio Bien, pues vamos a verlo, pero que yo, yo, el conjunto de acabo de perder 250.000 millones y usted me está pidiendo que use un combustible que me cuesta seis veces más que el combustible ordinario. Por tanto, hay que balancear un poco las dos posiciones. Bueno, pero no quiero hablar más de lo que se supone que es mi tema, que es la industria Aeronáutica. Por cierto, no me resisto a darles unos datos que decía que no. ¿Cuántos vuelos al año comerciales hay en un año? En 30 años se la pandemia. Pues hay 30 millones de vuelos comerciales. Bueno, esto sí ya los somos más familiarizados. ¿Qué supuso en último año 4 mil millones de pasajeros que utilizaron un avión y 18.000 y, 18 y refiero en un momento determinado bien, pero cerremos el capítulo aeronáutico y vamos a, a comentar un poco el desarrollo de los destinos turísticos llamando destino, una ciudad, una región o un, un país entonces el, los destinos turísticos todos luchan por crear y distribuir bienestar y riqueza a su población o sea, todos Quieren utilizar el turismo como un medio de, de aumentar la riqueza. Y también, esto ya lo pongo más con orden, en asegurar la sostenibilidad, y luego hablaremos más en detalle, tanto la ambiental como la social y la cultural del, del destino. Entonces, ¿cómo lograr ese grado de desarrollo de los destinos turísticos? Pues... Yo vuelvo la vista hacia lo que es el World Economic Forum. Como ustedes posiblemente conozcan, esto es una entidad que está radicada en Suiza, que organiza todos los años una especie de cumbre en Davos, que es un, un pueblo perdido ahí en los en los Alpes, y donde se pelean los jefes de Estado y de Gobierno por, por ir. Es decir, es, yo no he ido nunca a Davos porque no, no he limitado nunca a ir, la, la verdad. Y bien que lo siento, bien que lo siento porque este World Economic Forum hace, se creó en 1971 con el nombre del European Management Forum. Y entonces yo estuve en lo que creo que es la primera reunión, que no fue en Davos, entonces Davos ni existía en la mente de, de tal. Davos, por cierto, entonces se desarrolla una novela de Thomas Mann, La montaña mágica y tal. Y bueno, Esa es otra canción. Y, y se celebró en Lausanne. Y entonces yo allí conocí al fundador que todavía vive, bueno, todavía vive, a Klaus Schwab, que tiene la misma edad que yo, es decir, relativamente joven, como ustedes verán. ¿no? Y, y me pareció un tema interesante. Yo entonces era director general de un banco en España, del Banco Occidental, y entonces yo contribuí mucho en llevar a directivos de nuestras empresas y del propio banco y darle un cierto calor al, al, al tema este, ¿no? Luego, Klaus Schwab se ha desarrollado muchísimo, le cambió el nombre al European Management Forum, y es una entidad sumamente respetada, aunque no unánimemente, por las predicciones que hacen. Entonces, crearon un instrumento, unos datos que yo siempre he acudido a ellos, que era la, el índice de competitividad turística, y clasificaban como a ciento y pico países de cuán competitivos eran en el tema del turismo. Esa clasificación la lideró sistemáticamente España. Siempre sí, era el país con el índice de competitividad más alto en el mundo, según esta institución. Entonces yo creo que cansado de que España liderara eso, el año pasado lo cambiaron. Dijeron, no, ahora vamos a hacer, en lugar del de índice de competitividad turística, el índice de desarrollo turístico, que yo lo he estado mirando y es como al 90% lo mismo que era antes, pero ya no la lidera España. Ahora la clasificación que a mí me parece comprensible es primero Japón, segundo Estados Unidos, que lo puedo entender, y tercero, finalmente, España. Mirad. Entonces, esta clasificación lo digo porque no sé si ustedes tendrán interés, pero échenle un vistazo en la página web del World Economic Forum al índice de desarrollo turístico. Y clasifica, este índice está compuesto por cinco subíndices. A ver si los tengo aquí se descompone el índice en cinco... Un entorno facilitador, una política turística definida, unas infraestructuras eficientes, unos recursos naturales y culturales y, finalmente, esfuerzos por aumentar la sostenibilidad. Así que yo les invito a ustedes a que hagan un ensayo, y es decir, en algún destino turístico que conozcan mejor que ningún otro, que hagamos un ensayo de estos cinco subíndices, vayan al, al World Economic Forum al World, y traten de hacerlo para, no sé, si el que sea de Cantabria, o el que sea de Andalucía, o el que sea. A ver cómo les sale a ustedes ese índice de competitividad. Seguro que su profesorado lo le parecerá muy interesante. Y si no, yo haré lo posible, porque lo sea así. Entonces. Muy bien, todo esto. Pero esto, cómo, ¿cómo se pone en valor? Es decir, ¿qué es que vamos a hacer para poner en valor estos cinco subíndices y tener un índice de desarrollo turístico lo más alto posible? Bueno, pues esto va a requerir, por lo menos, cinco cosas. Un planeamiento que defina las prioridades. Una correcta aplicación de los recursos financieros, que casi siempre son escasos, por no decir siempre. Una actuación coordinada de sector público, sector privado y residentes una captación de inversiones adecuada y una promoción del destino. Y para ello no hay que olvidar que todo viaje tiene cinco etapas. Yo me refiero más quizás al viaje que al turismo, porque todos los turistas son viajeros, pero no todos los viajeros son turistas, es decir, hay más viajeros que turistas en el mundo ustedes saben que la diferencia entre turista y viajero es que el turista es el que pasa una noche fuera de su casa en su viaje y el viajero pues es el que va y vuelve en el día como ¿no? es pues, por ejemplo el turismo fronterizo que hay en pues, no sé, entre Francia y San Sebastián por decirlo de alguna manera o entre Brasil y Paraguay en otro, en fin. entonces el... tiene cinco etapas todo viaje que es la inspiración o sea, cuando te entra la inspiración de que quiero ir a Cancún, por decir un caso. La planificación, es decir, cómo puedo ir a Cancún. La reserva, es decir, tengo que reservar un pasaje de avión, un taxi o una ubicación de hotel, lo no que sé, El disfrute del viaje, claro. Y luego compartir la experiencia, que en parte se solapa con lo anterior, vía las redes sociales. Y entonces aquí entra de lleno la, la tecnología. Porque, como veremos... Entonces, el viajero, a través de las redes sociales, se transforma un poco en un agente promotor del destino. O todo lo contrario, si le ha ido mal. Es decir, cada vez la, el impacto que ofrecen las redes sociales hace que el viajero sea también un promotor o un antipromotor de un determinado destino. ¿Ya? Porque la práctica totalidad de los viajeros utilizamos o utilizan eh, un mundo lleno de tecnología digital. Porque claro, en el mundo hay como 4.000 millones de personas que utilizan habitualmente Internet. El Internet de las Cosas tiene más de 25.000 millones de dispositivos conectados. Y en el Big Data se crean 3 trillones de bytes diarios. Es decir, estamos inmersos en una digitalización total. Entonces, ya parece un pitapieza de museo cuando te hacían hacer una encuesta de cómo te habías encontrado en... En una habitación de hotel, en los servicios del hotel, etcétera, porque cada viajero deja dejamos una huella digital cuando veamos y es un, en forma de datos sobre sus patrones de comportamiento y la digitalización provee un enorme caudal de conocimientos para entender y sobre todo para predecir la demanda dinámica de los viajeros. En otras palabras. Identificar las tendencias de la demanda va a potenciar la ventaja competitiva del destino. El destino que se está convirtiendo mediante la tecnología en un destino turístico inteligente. Y solamente eso, sino que el viajero al que se conecta desde las acciones inteligentes del destino puede, como le decía, promocionar la promoción de ese destino o la antipromoción. Entonces, finalmente, el último tema, y no por ello menos importante, sino yo creo que es más, y con esto acabaría la primera parte de esta sesión, porque luego vendrían las preguntas, el factor clave es que pasa con la sostenibilidad. Por ahora estamos en, en el punto crucial que busca respuestas a algunas de las preguntas que son decisivas sobre el presente y el futuro del planeta Tierra preguntas por lo menos las que yo me hago decir, ¿estamos a tiempo de detener el deterioro de nuestro planeta? ¿Qué papel puede desempeñar el turismo en esa misión? ¿Quién debe liderar las acciones para un turismo sostenible? Y haremos efectivo el tema que es el de sustainable tourism, sustainable world, entonces esto, ¿estarán ustedes de acuerdo conmigo que este tema no es objeto de una conferencia, sino de varias? Y yo me pido una de ellas cuando yo le caso. Pero yo no deseo reunir el tema y por tanto les dejo saber mi opinión con el siguiente decálogo que voy a leer porque no quiero distorsionarlo. Uno, estamos como en un partido de básquet jugando el último cuarto y en el marcador vamos 20 puntos abajo. Dos, tenemos un buen equipo, pero todos los jugadores quieren ser el protagonista del juego. Tres, no hay un auténtico líder que fije medios y soluciones a emplear. Cuatro, la solución pasa por la necesidad de inversión y financiación, cualesquiera que sean las acciones que haya que emprender. Y cinco, hay que definir quién paga la transición a una economía verde, porque lo que les puedo asegurar es que no va a ser gratis. Seis, los países desarrollados deben apoyar a los que no lo son, que pueden creer que ciertas medidas protectoras entorpecen su desarrollo. Séptimo, necesitamos soluciones globales a un problema global. Ocho, el turismo no es un depredador del medio ambiente, porque es un medio natural de vida y de negocio. Noveno, no solo tenemos que cuidar el entorno, no podemos olvidar la sostenibilidad social y cultural de destinos turísticos. Y décimo, si tienen alguna duda, por favor pidan a sus profesores que me vuelvan a llamar. Muchas gracias. Ahora me siento así para la Esto está en verde, ¿no? Gracias. A ver, hola, vale. Eh, bueno, pues eh, muchas gracias por la ponencia. Yo me llamo Cris y tenía una duda acerca de, eh, en cuanto al turismo en España, eh, por ejemplo, yo siempre paso las Navidades en Vigo y desde que fue lo de las luces de Vigo ha habido un cambio increíble, o sea, ahora Vigo Navidades parece el centro de Madrid, y eso ha sido gracias a los medios, a la, cómo se ha proyectado la imagen de la ciudad, entonces mi, mi duda era, eh, en España hizo falta proyectar la imagen de alguna manera en específico, para, ...para el auge del turismo o, o no? Ya. No, entiendo. Y esta pregunta la tendría que contestar alguien de, de los ministerios. Es decir, en España siempre ha querido el gobierno, cualquiera que sea el color político del gobierno que el turismo no hace falta promocionarlo, o sea, que el turismo era un hecho natural estamos, claro, España tiene una condición que muchas veces se olvida para que un destino tenga éxito y es que está cerca de los de mercados importantes que son emisores de turistas y, es, y España no es el único caso, a México también le ocurre. Yo digo muchas veces cuando doy una charla en México que si Cancún estuviera en Buenos Aires y Buenos Aires estuviera en donde está Cancún porque Buenos Aires sería la meca del turismo y Cancún sería nada un algo testimonial. Es decir, el hecho de estar tan cerca de, de los países europeos que están deseando viajar es muy beneficioso para España. El caso de Vigo es un caso puntual que ahora no sé cómo se va a lidiar con estas restricciones que quieren imponer de que las luces se apaguen o no se apaguen o se enciendan o no se enciendan. Pues fue una idea brillante. Lo que pasa es que tiene un impacto directo, pequeño, en el, ...en el tiempo, es decir, pues por, por unos días... ...pero tiene un impacto indirecto grande... ...porque puede poner a, a Vigo en el mapa de destinos turísticos... ...es decir, alguien puede ir en Navidad, a la, a la víspera... ...y decir, joder, pues esto de Vigo... ...no solamente es ir a la, a la Peña y a la Roca y comer ahí una natal ...sino que esto tiene otro, otra serie de atractivos, ¿no? Por tanto, yo mis felicitaciones a ver caballero... ...por la iniciativa que tuvo y espero que no le ponga muchas trabajos, ¿no? Muchas gracias. Hola, yo me llamo Sofía y de nuevo muchísimas gracias por esta ponencia. Y yo creo que mi pregunta es más hacia una opinión personal que tenga usted sobre cuál es el aspecto más peligroso o más negativo que podría tener el turismo. Sí. Bueno, potencialmente, como afecta a tantos sectores, puede tener efectos positivos y negativos para muchos sectores. Si lo miramos desde el punto de vista de quien recibe al turista, que me parece que es el sentido de su pregunta, es decir, qué riesgos puede tener para un destino turístico el, el turismo pues yo creo que el riesgo mayor que puede haber es no ya tanto la sostenibilidad medioambiental que eso yo creo que, que está ya fuera de dudas que el turismo tiene que cuidar y lo hace el medio ambiente sino en la sostenibilidad social y cultural es decir yo puedo asegurar que la al final de la guerra europea, la ocupación de Estados Unidos en Japón, aunque MacArthur lo hizo bastante bien, trajo consigo un cambio radical en las costumbres japonesas. Pues entonces, con el turismo pasa igual. O sea, el turista, generalmente, cuando está en el destino, se comporta de una manera diferente a cuando está en su casa. Y esto es un hecho comprobado y contestable. Me parece que la distorsión de la actividad social y la actividad cultural es el mayor peligro que puede, que puede haber. Vale, muchas gracias. De nada. Eh, hola, muchas gracias. O sea, un poco igual que mis compañeros. Eh, encantada de estar presente. En el... Es mi placer en esta charla y nada, eh, la pregunta la quería orientar un poquitín de nuevo también a su opinión personal pero con sí. respecto a lo que usted piensa de cara al futuro, a, de cara a, a cómo sería el, el turismo en un futuro como hemos visto con, eh, la afectación que ha sufrido después del tema de la pandemia y todo esto, eh, ¿cómo, ¿cómo cree que esto puede beneficiar eh, especialmente esa transición ecológica en el turismo? O cómo, ¿O cómo valora usted eh, la digamos eh, la, la afectación que ya tiene el ecoturismo ese de, del que se habla? Y, y precisamente en esas preguntas que usted nos ha propuesto a nosotros para sí. para que tengamos en cuenta, eh, ¿quién, ¿quién puede ser el, el portador de, de, de esas ideas, de esas reformas? Y bueno, un poquitín ver sí. qué nos puede decir. Bueno, vaya, vaya, pregunta, porque son como siete preguntas en la misma pregunta, ¿no? pero voy a tratar de, de, de resumirlo. Entonces, eh, eh, mira, me permito redominar un poco esto. Y ahora me estoy metido en un tema con Arabia Saudita, que, que somos un grupo bastante nutrido, donde hay gente mucho más ilustre que yo, etcétera, pero que quizá yo pueda aportar la visión de presa privada que muchos otros de los que estamos ahí metidos tienen que es muy bien traducida. Entonces, la idea, esta, esta entidad se llama Sustainable Tourism Global Center. Y hay desde jefes de Estado, exministros de turismo, catedráticos de Harvard, de George Washington, de la Universidad de Colonia, etc. Hay gente con un bagaje intelectual muy, muy alto. Y esto es el, el reto que enfoca Arabia Saudita. Porque eh, es que, como la pregunta son siete, y respuestas van a ser como siete también. En fin, entonces, ¿qué ocurre con Arabia Saudita? Donde era un país donde era dificilísimo ir al país. Yo estuve hace muchos años una ¿no vez y no os podéis imaginar para conseguir el visado, lo que tuve que demostrar, etc. Era un país refractario del turismo, salvo para el turismo religioso de Esperenido, en esa la claro. Entonces. Ahora, el príncipe heredero, que normalmente los príncipes herederos en Arabia Saudita tenían 70, 80 años, 60 y tantos años, y pasaban como a punto de pasar a Carlos de Inglaterra, de morir en el empeño. Estos murieron unos cuantos en el empeño. Pero ahora, el príncipe heredero tiene que son 38 años o 40, una cosa así. Y entonces, este y el padre, el rey, tiene Alzheimer, con lo cual es un poco el, el rey en funciones también. Y entonces este hombre llegó a la conclusión hace un par de años de que de, él se dijo, el petróleo tarde o temprano se termina y tarde o temprano habrá restricciones para usarlo. Entonces yo quiero que el turismo sea el motor del desarrollo de Arabia Saudita eh, ya, cuanto antes mejor. Entonces ha creado, primero, creó un ministerio de turismo hace, justo, justo antes de la pandemia, lo creo, en el mes de enero del 2020. Y ahora creado, está creando, para ser exacto, este centro al que quiere que se sumen muchos países. Ellos ponen su voluntad y, ¿por qué no decirlo?, ponen sus recursos económicos, como podéis imaginar, son muy amplios, tratándose de la Arabia Y entonces intenta concitar las mayores voluntades posibles para desarrollar la sostenibilidad en sus tres aspectos, pero sobre todo la que más cala en, en la gente, que es el del medio ambiente, el environmental. Que yo digo, ojo, eso es una de las sostenibilidades, pero hay otras dos que son, no me atrevo a decir si más o menos importantes, pero por lo menos le hay que prestar tanta atención como al, al, al, al medio ambiente. Entonces, esto es un esfuerzo que está por ver los resultados que va a dar. Pero por lo menos un país que tiene los ingentes recursos financieros que tiene Arabia Saudita y que crea una entidad porque cree que lo que hay que hacer es apostar por la sostenibilidad, etcétera, y por un, un turismo como medio de que conozcan los atractivos, que yo que empiezo a conocer un poco Arabia Saudita, yo estuve una vez hace 42 años, pero aquello más vale olvidarlo. Ahora, y tiene cantidad de, de, de recursos desconocidos, y tal, yo voy ahora otra vez a, a Dios mediante, a fin del, del mes próximo, porque ahí tenemos otra reunión. Bueno, pues no os podéis imaginar la cantidad de cosas por ver y por hacer que puede tener Arabia Saudita Entonces yo creo que un país que con todas las limitaciones propias de la ley del Corán intenta apostar por el turismo intenta poner dinero para decir como dicen los yanquis yo pongo mi dinero donde pongo mis palabras y tal, y todo esto es, es muy de agradecer, yo creo que el mayor reto que tiene el turismo es el Hacer de la actividad turística una actividad sostenible. Porque es cierto, yo no soy nada ecologista en el sentido estricto y negativo de la palabra, ¿no? O sea, yo creo que. Yo siempre he dicho, bueno, no siempre, muchas veces, alguna u otra no me ha a decirlo. ...los territorios no tienen derechos... ...los que tienen derechos son los seres humanos... ...pero no los territorios, ojo... ...o sea, donde está el derecho de un ser humano... ...ese es prioritario con respecto al... Eh, ...si por hacer un bien a un colectivo de seres humanos... ...hay que hacer un daño al, al territorio... ...bueno, no habrá más remedio que hacerlo... ...porque pienso de que hay que dejar un planeta mejor... ...evidentemente, pero no solamente en el aspecto medioambiental... ...y a lo mejor, tal... ...yo he discutido muchas veces del caso de Cancún, por ejemplo... ...donde algún gobernante español de segunda línea se ha metido con Cancún y yo digo, gracias a Cancún hay un millón doscientos mil personas, los habitantes de Cancún, que tienen una vida mucho mejor que la que tenían antes de existir Cancún como tal. Y aquí hay alguna persona en la audiencia muy cualificada que estará de acuerdo conmigo. Quiero decir con esto, y por no hacer la respuesta muy larga, pero la culpa la tiene la, la pregunta larga. Entonces, yo creo que el mayor reto que tiene el turismo, sin duda ninguna, es la sostenibilidad. Porque la tiene el turismo porque la tenemos la sociedad. Y el turismo no es más que un reflejo de la sociedad. El turismo no va a cambiar. Siempre ocurrirá igual el afán de la gente, de las personas, de ustedes, de sus profesores, de sus amigos, de mí mismo, de conocer sitios, personas sensaciones, etcétera y eso va con la idiosincresia del ser humano entonces <coughs> el turismo siempre va a seguir siendo el afán de conocer otras personas otros lugares y otras sensaciones lo que pasa es que si el lugar pues no es eh, está hecho una calamidad y las personas pues se han vuelto medio locas porque ya sus esquemas sociales son completamente distintos pues claro, vuelvo a decir lo mismo no es como el que fabrica esta hoja de papel que bueno hace un daño ecológico, pero cuando vemos un papel, pues intentamos utilizarlo de la mejor manera posible. Pero no sabemos si el que fabrica de papel es sostenible o no sostenible y cuáles son las condiciones de vida de sus operarios, etcétera. Es lo que yo decía antes de que en turismo como es el consumidor el que va al producto, pues entonces en el producto se tienen que dar una serie de consecuencias que no dependen solo ni del turista que va ni de la empresa que lo maneja que lo aloja o que lo mueve por ahí que se ocurren que no, no ocurren otras actividades como ese cualquier cosa que puedan tener ustedes ¿no? no sé si he contestado a por lo menos a seis de las siete preguntas vale. muchas gracias sí. Escucha, <risa> Muchas gracias por su presencia. Vale. Eh, yo tengo dos preguntas. Eh, la primera es acerca del, del, del rol de España como potencia turística eh, y es sobre cómo han influido los servicios turísticos españoles en la forma en la que otros países perciben y gestionan el turismo. Eh, y mi segunda pregunta es acerca del papel que ha tenido la inteligencia artificial en el turismo. Muchas gracias. Nada, Gracias por las preguntas. La, contestando, tratando de contestar a la, a la primera yo creo que la, primero, el turismo las empresas turísticas españolas han sido <coughs> perdón, pioneras y líderes en salir al extranjero no conozco otra actividad en España cuyas empresas hayan tenido una proyección exterior tan importantes como las empresas turísticas seguido de los bancos que también, sobre todo en Latinoamérica, han tenido mucha expansión. Pero, yo, permíteme usted la inmodestia, pero yo fui el primero, uno de los primeros, que vio la necesidad de, de que había un hueco importante para hacer actividad hotelera fuera de fuera de España. Yo Entonces, era director general de un banco y abandoné el banco y en España en aquella época... Estoy hablando de 1982, el director general de un banco era lo más de lo más que podía ser. Es decir, para presumir, supongo que mis padres dirían, nuestro hijo es director general de un banco. Y tal, y bueno, es decir, era tal. Y yo lo dije porque vi que el turismo era ya el presente en 1982 y a la vez que el futuro. Pero era el presente, no opinaba lo mismo que el Banco Mundial, opino. Y entonces yo un giro mi vida y pues ahí dije, ¿y por qué...? no sacamos, hacemos una empresa que salga fuera de España y empiece a, si no a comprar, porque esta empresa la constituimos el 23 de mayo de 1982 con un capital social equivalente a 9.000 dólares, o sea, empezamos con 9.000 dólares encima de la mesa, y con 9.000 dólares pocos hoteles podíamos comprar, es decir, no era más que tratar de atrapar cualquier contrato de gestión que hubiera y tal para producir y la verdad es que entonces era un muy distinto que ahora y tuvimos mucho éxito y cuando se vendió la empresa pues teníamos 63 hoteles, 16.000 habitaciones y estábamos en 16 países entonces las empresas, luego nos siguieron otras muchas empresas y hoy, bueno pues las empresas punteras y hay en el mundo pues está eh, Meliá está NH, está Barceló, está Río, está Iberostar, es decir yo cuando fui presidente de la asociación esta de inversores hoteleros, pues teníamos, no sé si era una coalición, porque no era una empresa propiamente dicha, pero una coalición para hacer el lobby y hacer, decir, nuestra voz donde hiciera falta. Y me parece que eran, no sé, ya no me acuerdo, pero está en el currículum que te mandé, no sé si eran 250.000 habitaciones o cosas así. Es decir, hay una... Yo creo que hay una manera de gestionar y yo me refiero más a los hoteles que es lo que, lo que yo o sea, que lo que más conozco ¿no? por las empresas españolas que, que no tienen rival en el mundo y es la capacidad de gestionar de gestionar los costos es decir, en, en esta industria hotelera cuenta mucho eh, las ventas es decir, ver, ¿usted ¿cuál es el precio promedio de tarifa que tiene en su hotel de venta? Pero nadie pregunta ¿Cuál es su precio de costo? Y tal, Eso es un enfoque me van a permitir ustedes más de ingeniero, es de decir, no lo importante no es el precio de venta, es la diferencia entre tu precio de venta y tu precio de costo. Y en, en estos precios de costo, las empresas españolas son maestros. ¿Qué hándicap tienen las empresas españolas para ser más influyentes? Pues que todas, salvo alguna excepción, como por ejemplo Occidental Hoteles, la empresa que yo ayudo a crear, tienen un perfil perfectamente idéntico unas a otras y son la obra no ya de una familia sino de un solo hombre de Abel Matutes en Fiesta de eh, Barceló en Barceló de Río en Río de Escarre en etcétera entonces eso dificulta extraordinariamente un proceso de fusión si ustedes preguntan ahora al señor Simón Pedro Barceló y al señor Miguel Fluxá ¿por qué no fusionan Barceló y Iberostar que sería una compañía tremenda o a señores Escarreo fusionar Meliá con NH no van a querer nadie ¿por qué? porque son sus niños, son sus obras de sus negocios que han hecho ellos entonces perder el, el, el liderazgo en ese negocio compartir el liderazgo o ser apartado de ese liderazgo a ver quién sobrepasa a quién en el caso de una fusión hace que esa fusión sea imposible pero si no fuera por esa circunstancia Hombre, la capacidad que tendría una empresa resultante de la fusión de Melilla, Barceló y Berostar, por decir algo horrible, sería tremenda, sería infinita. Y luego algo que yo sostengo, realmente, es decir, de los 85 millones de turistas que recibió España, probablemente no hay ningún cálculo. Eso es una, solamente es una cuestión personal. Yo creo que un tercio, por lo menos por lo menos un tercio, fueron a compañías hoteleras españolas. Otros fueron hoteles individuales, pero por lo menos un tercio, entre un tercio y un 50%, eran. entonces hay muy pocas compañías eh, del país que sea donde diga mis tres o cuatro compañías más importantes han recibido, de turistas internacionales, el 50% de los 85 millones que hemos recibido nosotros. Es decir, han demostrado que tienen una capacidad de comercialización en Europa, en Asia y en Estados Unidos imbatible claro, es una ayuda que el producto que ellos manejan, que es el destino de España es un producto probablemente también imbatible que ahora ya empiezan a aparecer fisuras porque se hace promoción pues de Andalucía o del País Vasco o de Cataluña y tal, y se está perdiendo un poco la imagen de marca del mercado único que es España consecuencia de la estructura política que yo alerto a mis amigos mexicanos que puede empezar a ocurrir en México también donde está el nivel de la federación, es decir, el nivel federal, el nivel de los estados, de las 32 entidades que el estado, y del nivel municipal. Y eso está muy bien, seguramente, no quiero entrar en ello, desde el punto de vista político, de cómo acercar las decisiones al consumidor, pero desde luego es un dolor de cabeza para desarrollar una buena actividad porque necesitas permiso de los tres niveles, pero en definitiva, para tratar de responder a la pregunta, la influencia del turismo español ha sido en algunos países llevados de la mano del turismo español, la Riviera Maya, por ejemplo, en México, parece que el 50% de las habitaciones de hotel son de hoteles españoles, y en República Dominicana ocurre lo mismo, y en Jamaica es muy alto, y, tal, y en países que, que hasta hace unos años pues eran probablemente desconocidos, hasta que llegó una compañía llamada Occidental Hoteles, etcétera. Y la segunda pregunta era. ¿Cuál? Perdón, se me ha olvidado con este. Inteligencia artificial, ¿Qué papel tiene la inteligencia artificial en el turismo? Bueno, la inteligencia artificial tiene una influencia real, no artificial, importante en la, en la sociedad. En cuanto al turismo, el turismo tiene que utilizar estas herramientas, entre ellas la inteligencia artificial. Pero yo no mitificaría el uso de las herramientas, sino un poco la esencia del turismo. Desde el punto de vista empresarial, que es el que a mí me, me toca más de lleno, o el único quizá que me toca más de lleno, un poco también la actividad académica, el, el, lo importante es el, la estrategia de una empresa turística. Es decir, no las herramientas, las herramientas te vendrán dadas. Y todas las compañías hoteleras españolas están dando pasos muy acelerados para poner esas herramientas, que yo lo resumo un poco en la digitalización. El big data, por ejemplo, es extraordinariamente útil, pero sin poner de vista qué es la cuál es la estrategia que se debe que se debe seguir. Y nadie me convencerá de lo siguiente, de lo que ya he dicho dos o tres veces, que estos son personas atendiendo, sirviendo a, a personas. Y eso no lo va a cambiar a ninguna inteligencia ni artificial ni real ni natural pero yo creo que que sí que todas las herramientas o casi todas las herramientas son útiles pero no haciendo de las herramientas el como diría yo el icono o el bellocino de oro al que hay que adorar para que no les pase lo que a los judíos cuando atravesaban la del desierto y adoraron el encino de oro más preguntas bueno, pues nada, muchas gracias por su atención. Ah, ¿sí? Hola. Buenas. Eh, soy tony y yo le voy a hacer una pregunta que surge de una experiencia personal. ¿Sí? Y es que yo soy de Menorca, una isla que es Hombre, totalmente dependiente... ¡Qué suerte! Bueno, ahora verá, totalmente dependiente del turismo. Y entonces eh, yo he visto... Toda mi vida, como durante los meses de invierno, que no hay atractivo en Menorca, pues el tiempo es malo, no hay absolutamente nadie, o sea, solo los residentes, y en, cuando llega el verano eh, se llena la isla de turistas. Entonces el residente no puede disfrutar de esta belleza que nos estamos refiriendo ahora. Entonces yo, mi pregunta es, eh, porque surge un dilema aquí entre el residente y el turista, y a ver cómo se puede encontrar este equilibrio para que el residente pueda disfrutar... ...sin que el, turiste, el turista masifique sin exceso el lugar. Gracias. Claro, eso es, primero, es, es, es muy cierto, segundo, es muy difícil. Tercero, es lo que yo os decía antes, que ya no cabe hablar de sector público... ...sector privado, sino que hay que meter a, los, a la sociedad civil, a los, a los residentes. Tú sabes que en, en Menorca no sé si tanto, la verdad es que no lo sé... ...pero en Barcelona, fue antes de la pandemia era tremendo la animadversión al turista, y he oído en alguna conferencia internacional algún responsable del Ayuntamiento de Barcelona, digamos del ala izquierda de la coalición de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, y, y decir que contentos deben estar los competidores de Barcelona, de oír a sus autoridades decir esto. Entonces, es, es muy difícil. Pero desde luego lo que hay que hacer es tratar de sentar en un mismo mensaje o a los tres sectores, al público, al privado y tal. Pero algo que es que es inevitable, es decir, hay mucha gente que quiere ir a disfrutar del buen tiempo y hay poca gente que está dispuesto a compartir el, llamado genéricamente, mal tiempo. O sea, es un poco la cuadratura del círculo, pero es decir, vamos a ver aquí cómo nos hacemos daño unos a otros. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recursos puede tener Menorca que les atraiga a los que vienen, en verano que puedan venir también en invierno ¿qué debemos hacer en verano para fidelizar a ese cliente y que venga en invierno? además de darle probablemente unas tarifas más bajas es decir, y eso hay que estudiarlo caso por caso yo no conozco desgraciadamente Menorca lo suficiente, nunca tuve que tener Menorca para, para decirlo pero desde luego hay que sentar los tres, los tres factores decisivos repito, el público, el privado y los residentes y tratar de no perder de vista la realidad y es que pues eh, no sé, si tú no fueras de Menorca fuera de Ciudad Real, ¿cuándo te gustaría ir a Menorca? ¿En el mes de julio o en el mes de febrero? Mírate y trata de responder tú. Pero estoy seguro de que tiene que haber alicientes también en, en Menorca, no tantos como los que puede haber en los meses de buen tiempo, de verano y tal, pero tiene que haber, pero nos tenemos que poner de acuerdo los tres players, digamos, público, sector público, sector privado y sociedad residente. Pero es un problema de difícil solución si se aspira a tener una temporada plana. Eso lo puede tener aproximadamente Canarias por razón del clima. Y eso es dicen Canarias, la España tropical. Pues es verdad, es un poco la reproducción tropical de España lo que se da en Canarias. Pero en pocos sitios más. Bueno, era... Perdonad que me meta en la conversación. No, no, por Dios... El otro día en la radio eh, sí que escuché al presidente de que sería de la bueno, del gobierno de, de Mallorca, ¿no? hablar sobre esto y él planteaba un cambio de modelo en lugar de cuantitativo cualitativo. Entonces, han hecho una serie de medidas legislativas. Por ejemplo, ya no se pueden abrir hoteles en Mallorca que no tengan más de cinco, est que tengan cinco estrellas, o sea, cinco estrellas para arriba. Eh, y, y apostar por un tipo de turismo que se deje más dinero, o sea, de, de manera que no, no suponga un daño para la economía local, que se deje más dinero pero que vengan menos. O sea, cambiar el modelo o el perfil del turista que, que va a las islas. Entonces, eso quizás eh, sería un nuevo cambio de paradigma, de modelo que a lo mejor podría contentar a los residentes, porque no vendrían de manera tan masiva y el turismo que vendría pues sería más selecto, más exquisito y se dejaría más, más dinero. Quizás. Bueno, eso es un, lo, sé, lo, oí, pero... lo que dice la presidenta, porque, lo siento, pero es una presidenta la del gobierno de, ¿Sería de, de Baleares. No la verdad, sería el quién... consejero, sí. sí. Bueno, la presidenta es de la misma cuerda política que el consejero de turismo, pero quiere decir... Pero eso es un thinking, es decir, ¿y cómo se consigue eso? Es decir, de que solo queremos que vengan los ricos, o sea, los pobres no. Pues eso trasladado a lo que esa formación política tiene como credo político, de que solo vengan los ricos. No creo que un pobre vaya a a Mallorca de turistas, ¿no? Son europeas, ¿no? Sí, son las que van. Y lo que nosotros llamaríamos pobres, que como las tarifas están muy baratas, las aéreas y tal, pues también hay gente, entiéndeme pobre, que es un signo así un poco peyorativo, un mucho peyorativo, es decir, las clases menos acomodadas, pero quiero decir, yo quiero pocos turistas y caros, explico pues esto cómo se hace, es decir, usted quiere rechazar a las capas sociales de menos ingresos, no los quiero llamar pobres, pero como ahora está el impuesto a los ricos, está, está sobre el... Tapete, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas, a ¿no? los ricos, ¿verdad? Por eso se me ha contagiado de pobre y rico. No, pero es que es muy difícil de, de conseguir. ¿Por qué? Porque los turistas son ellos los que deciden. ¿Qué medidas puede usted tomar, señor consejero de turismo del gobierno balear, para que vengan menos turistas? Que naturalmente quiere decir quiere los turistas menos ricos, por utilizar la palabra pobre. O sea, de las capas sociales más bajas. ¿Esos son los que usted quiere eliminar? ...de que puedan hacer turismo... ...es eso, no es que me gustaría que estuviera aquí... ...para que me lo explicara, sobre todo... Que ...eso lo explicara a ustedes... ...porque no se puede hacer, es decir... ...de acuerdo que una isla siempre es un territorio... medioambientalmente más, más frágil... ...y tal... ...bueno, pero gracias al turismo... ...que tiene un porcentaje en la economía balear... ...no me acuerdo cuánto, pero un disparate... ...de la economía balear... ...pues hay puestos de trabajo para los baleares... ...o los que emigran a baleares... ...y tal, es decir... El cambio de paradigma, yo quiero menos turistas y más ricos, no deja de ser, en mi opinión, ¿eh? una soflama política que tiene poco que ver con las soflamas políticas cuando esa misma formación política habla de otras cosas, como de impuestos y tal. O sea, querer limitar el turismo me parece que es un error. ¿eh? Luego, además, hay otra cuestión técnica, es decir, si hay menos turistas en Palma entonces eh, hay menos vuelos a Palma, entonces evidentemente los que hay se tienen que volver más caros, entonces se encarece el destino Palma y a lo mejor pues, no van tanta gente como ellos esperan. Porque hay que decir, bueno, pero usted su paradigma, ¿cuál es? ¿Cuántos turistas quiere usted tener en Palma? No sé cuántos. Esto, mutatis mutandis, es un poco lo que ha ocurrido con, con Venecia, pero el caso es que no se parece en nada. Venecia ya se ha vuelto un parque temático... ...o sea hay cuatro vene venecianos y medio que viven en Venecia... Están van a vivir a Mestre o por ahí tal... ...entonces claro qué ha tenido que hacer... ...supongo que es la alcaldía o el gobierno del Vene... si tiene alguna... Algo, ...algo que decir en esto... Es decir no vamos a limitar el número de gente que entra en Venecia... ...como te limitan el número de gente que entra en el Parque Nacional de Ordesa... ...que yo no pude entrar porque ya llegué, llegué tarde... ...y tal y entonces ahora para entrar en Venecia pues tienes que pagar una tal, como si fuera Alhambra de Granada, es decir, pues tú sácate un pase para entrar en Venecia a ver cuándo te toca. Estamos ahora 26 de octubre. Pues mira usted le toca el 4 de noviembre. O sea, la lista de espera de la seguridad social es un juego de niños comparado con lo que puede ocurrir en, en Venecia, ¿no? Pero la, la motivación es completamente distinta, ¿no? En Venecia, pues da pena ver esas imágenes que se ven de unos tremendos barcos de crucero entrando en Venecia por el Gran Canal, porque... ¿no? no sé no quiero meterme a decir cómo tienes la política turística de Venecia dios ¿no? porque además seguramente no lo sabré hacer pero, pero no tiene eso no tiene no tiene mucho sentido pero entiendo que digan nosotros pocos clientes y, y muy caros eso es la única manera que, de seleccionarlo es por precio entonces nada usted quiere ir a... A comer al diverso de, de David Muñoz, pues nada, ya sabe, 365 euros el menú de degustación. Si quiere usted gastar 365 euros, sí, bueno, pues ad, adelante. Es decir, es la única cosa que sería en precio. Pero eso es discriminar a, a alguna parte de la situación. Que además, vuelvo y digo, una gran parte de los visitantes de Venecia son turistas italianos. O sea, parece como, cuando hablamos de turismo, muchas veces parece. Que nos olvidamos del turismo, ¿verdad? y es mucho más importante en cifras ¿eh? económicas, en número de eh, pernotaciones, es mucho más importante el turismo doméstico que el turismo que viene de otros países. Y eso ahí están las estadísticas de la OMT, que aunque sean un poco irreales, porque, vuelvo a decir, recogen el número de visitantes y no el número de pernotaciones que hacen los, los visitantes o los turistas, pero eso es lo que, eso es lo que ocurre.